Razones para enamorarse de la cultura cubana en solo tres minutos, prácticamente el reto más difícil que me han puesto en la vida. Hola, familia. Mi nombre es Eric Wayne, youtuber cubano desde La Habana, Cuba, y pienso que ahora mismo este es el mejor lugar, el lugar ideal para mostrarles por qué enamorarse de la cultura cubana. Aquí esperando el 500 aniversario de nuestra Habana, La Habana Vieja, la cuna de Cuba, la belleza, la hermosura, y nada, tenemos un super reto super difícil en solo tres minutos. Cinco razones, es una locura. Nunca he hecho algo tan rápido, tan conciso, pero vamos a probarnos. Tenemos ese reto en este canal y para ustedes que están viendo ese video. Y nada, cronómetro y acción. Voy a la cámara. ¿Cómo no amar la cultura cubana si tiene a la Habana vieja? Si tiene lugares tan especiales como la Catedral de la Habana. Un lugar mágico y especial donde toda esa cultura religiosa se reúne. Que tiene lugares tan mágicos como la bodita de medio, como en Floridita. Es pura magia, pura fantasía. Una ciudad que nació entre murallas y se hizo tan grande que rompió las murallas y hoy solo son museales Razón número 2. El malecón de La Habana. Su construcción comenzó en 1901, pero no es ni siquiera lo que representa arquitectónicamente como muralla. Ante, ah, a descansar, ante inclemencias del tiempo, ante los huracanes que son tan asiduos en la ciudad es lo que representa culturalmente lo que hace especial la razón que te doy para amar la cultura cubana. Aquí se reúne toda la población, el turismo, es un sitio obligado de todos para venir a relajarse, es ese bar, esa discoteca es el lugar para relajarse gratis, te vienes con tu poquito de ron cubano y se ríen como esa señora así. Y la tercera razón para amar esta ciudad sería el arte urbano, lugares como este, el Callejón de Jaime, donde se infunde la cultura, la pintura, el arte afrocubano, el primer callejón de Cuba dedicado expresamente al arte afrocubano en medio de la vía pública, Lugares, la bulla, la locura, la escuchan, lugares como Fusterland, creado por Antonio Fuster, donde funden un barrio entero en pintura, son cosas increíbles. Y creo que la primera manera de amar la cultura cubana es a través de su gente, gente llena de cultura, gente llena de influencias de todo el mundo, somos tan ricos porque estamos formados por todas las partes del mundo llenos de esencia africana, de esencia española, europea, llenos de esencia norteamericana. Somos una población inmensamente rica en cultura, formada por la mezcla de, de miles de religiones, de lugares, de momentos, de historia que hace a nuestra población. Yo creo que la clave, creo que la llave para abrir esa puerta hacia la cultura casi perfecta. Y definitivamente la quinta razón es el cañonazo de La Habana. No puedo hablar de cultura cubana, no puedo hablar de cultura en La Habana, si no se habla del cañonazo de las nueve. La tradición más antigua de la ciudad de La Habana, desde el siglo XVII, se mantiene congelada en el tiempo. Los mismos trajes, la misma ceremonia, la misma manera de sonar el cañonazo, en la misma hora se mantuvo las nueve. De las tres horas que se tiraba, cuatro y media, ocho y nueve, se mantuvo las nueve. Y es ese sonido majestuoso que pone en hora todos los relojes de La Habana. ¡Uff! ¡Qué calor! Y estas son 5 de las 5.000 razones para amar la cultura cubana. Y solamente hablé de la Habana vieja, ¿eh? Imagínense. Nada, espero haberlos convencido de amar esta cultura. Espero que ahora la amen tanto como yo. Y me sobraron 3 segundos. Así que, misión cumplida. 3, 2... Dos...